La oficina local del USCIS en Ciudad Juárez cierra permanentemente. El USCIS cerró permanentemente su oficina local en Ciudad Juárez, México, el 30 de junio del 2019. El último día que la oficina aceptó solicitudes y peticiones y estuvo abierta al público fue el 30 de mayo del 2019. El Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez asumirá responsabilidad de algunos servicios limitados que eran anteriormente proporcionados por el USCIS a personas que residen en los estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora. A partir del 31 de mayo del 2019, las personas que anteriormente recibían servicios en la oficina del USCIS en Ciudad Juárez deben seguir las instrucciones que aparecen en el website del USCIS para presentar sus solicitudes. A ver, para aclarar preocupaciones, la oficina de campo del USCIS no es lo mismo que la embajada o consulado de los Estados Unidos. La embajada y el consulado estadounidense en México aún están abiertas para los negocios y están procesando las entrevistas de visa. El cierre de la oficina de campo del USCIS no afectará las visas familiares en curso. Para más información, ingrese al website del consulado y del USCIS que aparecen aquí abajo en su pantalla.